Mujer fuerte, es aquella que puede regalar su perdón, a quien no merece ser perdonado. Mujer fuerte, es aquella que sabe amar en silencio, que sabe dar felicidad, aun cuando tiene el corazón partido, y hecho añicos de tanto llorar, que puede obsequiar una sonrisa a la vida, aun cuando por dentro, se esté muriendo de dolor, al punto de querer gritar de agonía. Mujer fuerte, es aquella que puede entregar su amor a quien atesora de verdad muy por encima de que la vida le esté arrebatando a aquello que le dio tanta felicidad. Porque mujer fuerte es aquella que se mantiene dura, sólida e imbatible, aun pese a la hostilidad de la vida. Y tú, mujer, eres una de ellas, que has luchado contra el viento, marea, tormentos y despiadados huracanes de dolor, que has tenido que encarar tanto rechazo, traición y deslealtad de quienes te dijeron amar de los que te dijeron, puedes contar conmigo, en quienes te dijeron que atesorarían tus secretos para después hacer de estos chismes. Que confiaste creyendo que aún se puede creer en la gente, y que sin importar el dolor que hayas experimentado en el pasado, aún tienes la humildad, sino que la osadía de perdonar a uno que no lo merece. Que has aprendido a quererte, aun cuando el mundo, o las circunstancias, te hayan puesto de rodillas, y te hayan querido someter ahí permanentemente. Eres tú, eres tú, eres la única que sigue aquí parada. Que se apoya en sí misma, que no se deja caer, que sin importar qué tan dura haya sido la pelea, sigues estando de pie. Eres la última mujer en pie en tu mundo, que todavía se resiste a marchitarse. Que se levanta con el ánimo, y que se dice a sí misma que hoy, es una nueva oportunidad, que no se opaca, ni se deja intimidar por las amenazas de un futuro incierto, que enfrentas tus temores al grado de estrecharlos y hasta cobijarte con ellos, porque comprendiste que nada puede derribar tu espíritu ganador, tu ánimo de nunca darte por vencida, tu temple. Aunque puesta a prueba has demostrado ser una auténtica guerrera que no se deja vencer, que no se deja doblegar por nada, y que ante todo, sigues siendo una ganadora, que has comprendido que ya no estás en la edad para soportar un mensaje que no llegará, o a esperar que la felicidad venga de la mano de una persona y sus promesas, porque te hiciste a ti misma fuerte, que pese a todo mantienes tu dignidad, aun cuando valientemente eso implique vivir sola por un tiempo, si no es que por toda la vida. Mujer, admiro tu fortaleza en continuar aun cuando otros te han abandonado, y encima de ello te cargan sus culpas, porque sigues aquí sin dejarte doblegar. Porque sigues aquí construyéndote y reconstruyéndote, hasta quedar impoluta, haciendo de tus cicatrices tus mejores adornos, que prueban que en el pasado no te rendiste que sin importar lo que tuviste que afrontar te quedaste, no te entregaste a la dulce depresión, que siempre te estrecha con victimismo y sobras de amor, que te dice que lo mejor es que claudiques, que te encierras en el dolor, y que veas en el mundo un lugar en donde no estar. Que sigues aún peleando, que sigues aún luchando contigo misma y tus demonios, que a veces son tan molestos que no te dejan dormir, y que pese a lo que estás afrontando, sigues levantándote para ser un ejemplo para tus hijos te recordarán como una mujer fuerte, que no se dejó vencer, que no se dejó pisotear, y que demostró que aún el alma más noble, puede resistir injustamente las tragedias más carnívoras y devastadoras. Que pese al dolor, siempre soportaste tanto, por ellos, por tus hijos, por la persona que significaba mucho para ti, por tus padres, y te sostuviste por ti misma, aun cuando los chismes te atacaron, aun cuando las calumnias trataron de derribarte aun cuando la infidelidad, te hizo impactar como un auto en colisión, a un gran muro, que te sacudió, que te hizo más fuerte, que no te fragmentó, ni te volvió pedazos, que en vez de hacer que te arrepintieras, te hizo más capaz. No lo olvides, te pudieron haber derribado por un tiempo, pero tarde o temprano recogerás tus trocitos, y te reconstruirás y te volverás más fuerte que nunca. Y que por los años venideros, que nadie diga que te diste por vencida. Porque nadie sabe lo duro que tuviste que trabajar, y el poco reconocimiento que recibiste por la ardua tarea que tuviste que encarar. Y el dolor que tuviste que llegar a cuesta a tu espalda, y que siempre, siempre sonreíste ahí cuando tenías ganas de llorar. Porque sé, que entre tantos dolores sufridos, uno de los más grandes, con el que la vida te desafió, era decidir entre intentarlo una vez más, o simplemente alejarte. La vida te desafió, con ponerte de pie, o simplemente entregarte al abandono. Y elegiste dar un intento más. Y que cada día para ti, ha sido de una lucha de pelear contra todo aquello, y todos aquellos que te quieren ver caer. Porque desde entonces, no has dejado que la traición de una que se decía tu amiga te derribe. No has dejado que el rechazo de un hijo, de una hija, te acongoje, sino que te has levantado con más fuerza. No has dejado que la infidelidad de quien te decía amar, no te ha restado ganas de amar, al contrario, te has hecho valiente. Nunca permitas que el rencor o la envidia ajena te rebaten tus ganas de ser una buena persona, y pelear por lo que anhelas. Tiempos mejores vendrán si no te rindes, tiempos que adornarán tu alma vendrán si decides quedarte, si decides dar todo de ti misma, y no permites que esto te derribe, te arrodille o te quite tus ganas de seguir adelante. El dolor siempre será temporal, pero la gloria será eterna, y más aún, el dolor siempre te recordará lo que tuviste que pasar, y la cicatriz es la razón por la que nunca te rendiste, y que cuando veas tus heridas, sean estos no un motivo de tristeza sino de alegría, porque verás tus heridas ya sanadas, como un recordatorio de que nunca te rendiste, y seguirás luchando sin rendirte. Pelearás en los días oscuros, pelearás en los campos áridos, pelearás en las colinas desérticas, pelearás con mayor fuerza aún en contra de los embates en el aire. Porque nunca te rendirás, no te abandones. No dejes que a nadie te menosprecie, y que trate de insultarte con un amor de a ratos, con una compañía falsa, o una amistad hipócrita, donde frente a ti te alaban y te halagan, pero por detrás te insultan, y a tus espaldas edifican chismes del tamaño de una casa. Eres una mujer completa, que no mereces que te amen a medias. Eres una mujer completa, que no mereces que te arrojen trozos de amistad. Eres una mujer completa, que no mereces que nadie te dé amor de ratitos. Eres una mujer tan completa, que no mereces que te traten con desprecio. Si has peleado tanto, que mereces todo lo bueno de la vida y sus bondades. Eres fuerte. Porque no renegas de tu naturaleza, ni mucho menos haces de menos tus elecciones. Porque así como la vida fue cruel contigo, también hubo Dios que te premió hasta hacerte afortunada, regalándote la vida. Porque comprendiste que detrás de los más grandes dolores, están los más grandes placeres. Recuerda que ahora es grande, que quizás la gente lo llame ser antisocial. Pero tú te volviste madura, ya aprendiste a darte cuenta a quién te ama de ratos, y de amores a medias, ya aprendiste a que no quieres conflictos con cualquiera, y que supiste elegir vivir con amor propio, y que solo dejarás entrar a tu vida a quien realmente lo no merece. Maduraste, creciste, te convertiste en alguien que ya no está para amores de a mentiras, porque sabes que tu amor merece los mismos cuidados que da, y que para nada estás necesitando de quien no te necesita ni te busca. Porque eres tan fuerte, que incluso no te arrepientes de darlo todo por alguien, aún por encima de que éste no te aprecie ni sepa estimar el amor que das. Recuerda que ese dolor de la decepción, tú lo olvidarás, pero a quien se lo diste, lo recordará como la única luz que llegó a su vida, y lo añorará, y te recordará pensando que fuiste una mujer especial y que no te supo conservar, porque te digo algo más, la más bella flor es la que prospera en medio de tanta adversidad, y tú eres esa flor, que creciste en medio de cardos, espigas y tierra estéril, y floreciste aún a pesar de lo que pudieron haber dicho de ti, y que nunca te abandonaste sino que te sostuviste, y fuiste fuerte, y no dejaste que el dolor te convirtiera en eso que te lastimó. Es muy fácil entregar revancha a quien te hace mal, pero tú no. Decidiste perdonar, decidiste seguir tu camino, y como toda mujer fuerte, solo decidiste ignorar. Por eso te admiro, por eso creo que eres un ejemplo a seguir, porque yo aún soy joven, ¿sabes? Y viéndote a ti, pelear con tanta fuerza, me da un sentido, eh, para creer, para creer que aún hay esperanza, porque hay mucha gente que se rinde, y creo que la gente muere cuando ya no se quiere levantar. Te veo que poco a poco vas perdiendo amistades, falsas, amores de a medias, y soportando embates duros. Y te veo aquí de pie, que solo puedo decir que te admiro.